Hola, hola. Bueno, muy bienvenido a este, el video número 11. Y sí, ya vamos a empezar. Ayer te hablé de eh, todos los planetas en conjunto. De, te nombré todos los planetas que usamos en astrología. El Sol, la Luna, eh, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Eh, Ahora te tengo que hablar de eh, uno por uno cada uno de los planetas. Y entonces, el del primer planeta que te voy a hablar es del Sol. Este simbolito, simbolizado con un círculo y un punto, es el planeta que eh, rige en astrología de alguna manera. ¿sí? Porque es el astro... Eh, por, por excelencia y es el que da la energía vital, es la fuerza vital, eh, es eh, el dador de vida y mitológicamente para que vos lo entiendas, eh, para que todos lo entendamos, para eso está la mitología, eh, en, en todas las mitologías, en la griega fue Helios, eh, en la romana fue Apolo y, eh, y fíjate la importancia del sol en todas las culturas iniciáticas de la humanidad Que eh, los incas eh, tenían al Inti, que es el sol, eh, que era su gran dios eh, y a tal punto que ellos el valor que le daban al oro era eh, porque decían que eran lágrimas del sol, o sea, lágrimas de su Dios. Eh, esto es, estas eh, eh, clases short que vamos a ir haciendo ahora, que va a ser un planeta por día, es para que vos conozcas algo mitológico de ese planeta para que eh, entiendas mejor la función que tiene en la carta natal entonces acordate el astro por excelencia el astro iluminador el astro que dador de vida en astrología es el sol bueno, ojalá te haya gustado esta clase corta en short. Mañana vamos a hablar de la luna, por supuesto, claro que sí. Y eh, eh, Desde el punto de vista mitológico. Después que terminemos de hablar de la mitología de todos los planetas, entonces vamos a hacer una clase... Eh, vamos a empezar un video por día... Eh, hablando de cómo funciona, por ejemplo, ese sol en Aries, al otro día ese sol en Tauro, y así vamos a seguir avanzando en astrología. Chau, hasta mañana.